Hola Capricornio, me encanta que estés el día de hoy aquí, te abrazo con mi alma, te mando un beso con todo mi amor, con todo mi apapacho. Gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, porque tengo una maravillosa noticia para ti. El día de hoy te vamos a estar entregando en este video tu vibración general, la vibración sobre el dinero y la forma en la que generas tus ingresos y también el amor. Ok, y lo hacemos de esta forma porque nos vamos todo el mes de noviembre a un evento espiritual, a un entrenamiento espiritual en donde nos emociona saber que vamos a tener mayor contenido, nuevas cosas, nuevos conocimientos para ti, nueva sabiduría, así que no te pierdas en diciembre tu siguiente... Entrega de tu guía general del alma, si así Dios lo quiere. Estoy segura que sí. Mientras tanto, Capricornio, vamos a ver cómo vas a estar en este mes de noviembre. Te voy a dejar súper preparado. Toma nota para que no sientas que estás solito, solita. Importantísimo, Capricornio. Tienes como tu compañía al arcángel Rafael, ¿ok? Rafael en estos momentos está... Listo, está amándote, está listo para entregarte ese amor, esa guía para que puedas trascender y evolucionar y avanzar, ¿sale? Es, eh, es muy importante que tomes nota de lo que te resuene y lo que no, lo deseches Vamos a ver qué tienen para ti los arcángeles en este mes de noviembre para Capricornio 2019, noviembre 2019. Vibración general para Capricornio, 2019, noviembre. Vamos a ver. Qué bonita música te puse, me encanta. Me encantan los tambores, me encanta la música chamánica, no sé tú, pero mi corazoncito late cada vez más fuerte cuando escucho ese tipo de música. Vamos a ver Capricornio, tu presente, qué bonito, tienes el jardinero gentil El palacio dorado de cabeza, tienes cobrar vida En tus resistencias tienes acto de equilibrio También tienes el compromiso Y finalmente el pozo de los deseos Esta primera etapa de tu lectura, de tu guía nos habla primero, estás acompañado en todo momento capricornio del jardinero gentil ¿Quién es ese jardinero gentil? Aquel poder superior en el que creas Si no tienes la creencia de algún poder superior, el jardinero gentil eres tú ¿Ok? No estás obligado, obligada a creer en algo en específico En lo único que puedes empezar a creer si es que no hay un poder superior en el que creas Es en ti mismo en ti misma Ahora, bajo esta introducción que te hacen, te dicen también, ahí se ve muy bien, te dicen también que este jardinero gentil está guiando tus pasos, siéntete acompañado, siéntete en certeza, ya estás eh, ya estás sobre el camino hacia la abundancia, al bienestar, a la paz, a la plenitud Muchas felicidades Capricornio, lo estás haciendo muy bien Ahora, por otro lado es muy importante que empieces a conocer Y eh, si tienes la oportunidad y te llama la atención de ampliar tu conocimiento en dos áreas áreas importantes Que es eh, el área financiera y el área de salud parecieran como totalmente opuestas, sin embargo son, son dos áreas muy importantes en tu vida, estará muy bueno que empieces a involucrarte en, estas, en estos conocimientos, te voy a decir por qué. Posiblemente tu salud se ha estado viendo un poquito afectada por algunas emociones que no has estado trabajando. Te ha sido concedido un don maravilloso también de sanación. Hay personas Capricornio que se han estado sintiendo como en este llamado de conocer eh, salud alternativa, terapias. Algunos ya están inscribiéndose o investigando sobre eh, actividades terapéuticas. Eso está maravilloso. De hecho, nosotros aquí en Biosabiduría tenemos una serie de conocimientos, una serie de... Cursos de certificaciones que te pueden dar una pauta para continuar tu camino al despertar Es importantísimo también Capricornio que así como eres una energía que donde pone el ojo pone la flecha y logra su cometido Eres una persona muy organizada y al ser organizado, organizada también en tus finanzas, es importantísimo que empieces a revisar en dónde vas a poder eh, generar mayores conocimientos, mayores beneficios, como inversiones, como cómo manejar el dinero. Y esto te lo dicen porque tienes el palacio dorado de cabeza. El palacio dorado, esta carta, representa a la abundancia total que ya posees. La tienes de cabeza porque de repente te sientes en duda de cómo activar o, o, o mantener activa esta abundancia, por un lado. Por otro lado, de repente te entra la duda de si lo mereces o no. Y hoy te dicen Capricornio, sí, sí lo mereces. Es importante que trabajes en este merecimiento, en esta aceptación del merecimiento para que de ti dependa que esta carta se voltee, ok, suelta estas dudas, ahorita vamos a ver cómo andas en tus resistencias, sin embargo, estas dudas puede ser que te lleguen a estancar un poco en el miedo a la acción, como eres muy precavido, muy precavida, de repente... Ante esta sensación y necesidad de tener seguridad y control, te limitas y empiezas a dudar de tus capacidades, es por ello que tienes cobrar vida, y cobrar vida si tú sumas el 9 y el 2, ah, creo que no se ve, aquí está, es la carta 29, te da un 11, el número del equilibrio. Y es, muy y es mucha coincidencia que tengas en este mes 11 una carta en tu vibración de, de, de, del presente, una carta que nos da 11 y en una resistencia 11. ¿Ya viste? Quieres un equilibrio, quieres eh, tener la seguridad de que todo está bien y eso de repente te limita a brillar, a cobrar justamente esta vida. Entonces lo que te dicen en este momento tus arcángeles Capricornio es... Cualquier situación física que se esté presentando en tu vida, y situación se refiere a alguna enfermedad, solamente es resultado del estancamiento que te has estado generando por no pasar a la acción. No te preocupes, no te sientas culpable. De hecho, lo que te están diciendo aquí es, anímate a dar los siguientes pasos hacia la creación que se puede poner al servicio de los demás y eso generar Diferentes formas de ingresos Vamos a ver más adelante cómo anda el dinero Sin embargo, básicamente te están diciendo Brilla ¿Ok? Para que te sientas equilibrado Brilla Ahora, no te resistas a soltar Todo aquello en esta carta del De equilibrio, del acto de equilibrio En tus resistencias Te dice no te resistas a soltar Aquello que ya no está Funcionándote en la vida hay momentos en los que pareciera Capricornio que estás como en el caos, ¿no? Como con todas estas dudas, todo lo que quieres crear, la seguridad que quieres, como que entras en un trampolín en donde por un lado tienes las ideas del ego y por otro lado los deseos de tu alma y no sabes como por dónde irte. Ante estas situaciones que parecieran caóticas, de repente sientes que también tienes que estar como haciendo estos malabares, ¿no? Como para, por un lado, asegurar tu seguridad y por otro lado, a tratar de aventarte hacia la vida. Es posible también que no te sientas seguro segura de tus cimientos. Justo por eso, porque estás como exigiéndote. En este mes de noviembre Capricornio te pedimos que evalúes qué facetas de tu vida necesitan equilibrarse y por consiguiente es importante que restaures, ¿ok? Y en este sentido te dicen, restaura la confianza en ti, tu valor, tu potencial son los que te van a permitir generar la abundancia que ya tienes por derecho divino. Te invitan a elegir también en este sentido la armonía sobre la discordia. Ok, vete por el amor, vete por el disfrute. A veces entre estas situaciones que parecieran caóticas, como que la mente te dispara la ira. La ira, la exigencia, el, la desesperación. Entonces te dicen no. Ten cuidado Capricornio, o sea, está bien sentirlo, está bien que lo expreses, sin embargo no te enfoques solamente en eso. Vete al disfrute, ¿qué haría el amor? Pregúntate en estos momentos qué haría el amor. De ese modo vas a alcanzar el éxito, ¿ok? El éxito de tu alma, el éxito de tu brillo. En el momento que optes por seguir ese camino del brillo, del amor, del disfrute, vas a empezar a focalizarte en un nivel más elevado de conciencia y entonces vas a descubrir esa estabilidad interior que realmente necesita hoy tu alma, ¿Vale? Entonces, vete por esa autoevaluación. Este mes es maravilloso para que lo hagas. Ahora, tienes también en resistencias al compromiso. Te nos resistes a comprometerte. Y no te asustes porque este compromiso del que te hablan es el compromiso contigo mismo para que logres el equilibrio. No es un buen momento en este mes, Capricornio, para adquirir compromisos o para hacer promesas por hacerlas. Promesas por porque quieres caer bien, porque quieres pertenecer o porque quieres ser visto o vista. Es importante que no, te, que, que no te resistas a decir no cuando quieres decir no, o a decir sí cuando realmente lo sientes. En esta carta, el compromiso en resistencias te invitan a no tomar decisiones a la ligera. Revisa bien a lo que te estás comprometiendo Capricornio Porque también eres una energía que cumple su palabra Entonces, ante una promesa no meditada Tu palabra, como es algo muy importante para ti Y eso es maravilloso Puede ser que tiendas como a forzarte A estarte forzando con tal de cumplir tu palabra Entonces ten cuidado con eso Tienes en resistencias también el pozo de los deseos Aquellas cosas que realmente te están vibrando no quieres hacerles caso porque pareciera que te pide mentalmente no brillar. Pero todas estas ideas que has estado recibiendo son justamente para que puedas activar esta abundancia y entonces te sientas merecedor, merecedora de esto. Es muy importante que en esta evaluación que vas a hacer del en el mes de noviembre Sobre aquello que has estado accionando En tu periodo 2019 Evalúes, revises Qué sí se cumplió, qué no se cumplió Dónde requieres poner acción Dónde requieres eh, soltar también Porque de repente tienes como este deseo Que es el impulso más genuino de tu alma Para hacer las cosas Pero de repente lo apagas Apagas como esa comunicación Como un radio de los viejitos ¿no? Que tenían su perilla para apagarlo Y e imagínate que ese radio es tu alma Y te está queriendo decir Vamos a hacer esto, lo otro, vale, vente por aquí, vente por acá Y ¡ting! lo apagas Entonces te dice No te resistas a eso, solo escúchala ¿Vale? Pídele, pídele a Rafael Que te acompañe, que te guíe Que te dé como esta claridad mental En, esta, eh, en este momento De evaluación en el dinero Capricornio Ay, por ahí se nos voló una Ahorita la Vamos por ella En el dinero Para Capricornio En noviembre de 2019 Tenemos Bien Voy a sacar una tercera Esta fue la segunda, la voy a poner aquí Tienes escuchar y finalmente tienes tomar una decisión de cabeza. Voy a ir por la carta que salió volando. Aquí está. Y en el dinero, en la parte económica tienes. Iniciamos con el hogar de cabeza. Hay muchas dudas sobre lo que realmente estás generando. Si es lo que quieres estar haciendo toda tu vida. Es como si... Quisieras dedicarte a viajar, pero por otro lado tu mente y tu deber ser te dicen No, mejor antes de viajar vete a trabajar 12 horas continuas los 7 días de la semana Para que generes el ingreso que puede pagar aquel viaje Y entonces en esa idea de seguridad para tener para el viaje te pierdes las oportunidades de conocer diferentes lugares, diferentes opciones para generar tus ingresos. Con esta carta del hogar te dicen. Siempre hay suficiente para todos puesto que el mundo es tu hogar. No solamente ese pedacito en el que crees que está tu casa y ese es tuyo. No, tu casa es el mundo. Ahora. Desde un punto más, más profundo, más espiritual, tu casa se encuentra en aquel lugar en donde tu corazón palpita. Y con esto te dicen que tu alma, tu corazón, tu intuición te ha estado mandando mensajes sobre posibles formas de ingresos. Si tú checas el video que subimos en octubre, la última semana de octubre, te refuerzan desde octubre que ya es momento de darle vuelo a la hilacha y empezar a crear opciones diferentes que se puedan monetizar a través del servicio hacia los demás. Es decir, si tú te dedicas, tienes cierto conocimiento, tienes ciertos dones o algo se te fa super facilita a diferencia de otros seres... Sería muy bueno, por ejemplo, abrir un canal de YouTube en donde muestres cómo lo haces para que la gente lo aprenda. A través de ese canal de YouTube tú puedes monetizar y eso ya sería un ingreso extra para ti. Este tipo de opciones a través de la tecnología te dan la pauta para llegar a la vida que realmente deseas sin esfuerzo, sin... Eh, sin sobreexplotarte Sabes cómo Sin trabajar tantas horas al día Los siete días de la semana Tener la opción de poderte mover en cualquier parte del mundo eh, Claro, lleva un proceso Sin embargo el resultado va a ser lo que realmente desea tu alma No te limites a escuchar Aquellas ideas que te están llegando ¿Ok? Tienes la carta escuchar Y en el dinero es muy, muy importante que te abras a escuchar las opiniones de los demás para que revises qué se ajusta a tus negocios o a tu manera profesional de generar dinero, porque de aquí, de esta escucha, surgen las ideas. Si bien nos dicen que de la necesidad surge la creatividad, también del escuchar surge la creatividad sale Porque te vas a dar cuenta cuáles son las necesidades de los demás. Y sobre eso puedes generar ideas muy creativas para solucionarles ese, ese tema que las otras personas no pueden solucionar por sí solas. Eso también se puede monetizar. No tomes decisiones a la ligera. Tienes la carta tomar una decisión de cabeza. No es un momento de tomar decisiones mentales, ¿ok? Ante... Esta evaluación que te piden hacer, es muy importante comentarte también que si bien por un lado te piden soltar lo que ya no está funcionando y que ya de cajón sabes que no funciona en tu vida, también te piden que en los negocios no tomes decisiones a la ligera en cuanto a las oportunidades que podrían presentarse en tu vida que te prometen tener un ejemplo. Te prometen tener 20 millones de dólares al mes solamente dando clic en una aplicación y ya con eso tienes tus 20 millones al mes. Ten cuidado. Ese tipo de ofertas, ese tipo de oportunidades en realidad, por un lado puede ser que sean ficticias o por otro lado eh, tener letras chiquitas en el contrato en donde puede exigírsete una una entrega de energía que te sobrepase, ¿ok? Entonces es muy importante que estés con mente alerta. Y para eso es muy importante también que estés en comunicación con Rafael. Rafael se dedica, eh, bueno, no se dedica, es el arcángel encargado de la salud, de vigilar la salud. Y también en esta salud es la parte económica, puesto que... Te lleva como al equilibrio, como a llevar una sana relación con el dinero Te va guiando para que te sientas contenido, contenida Ok, entonces es muy importante que mantengas esta comunicación con Rafael Ahora, vamos a ver cómo están estas energías en el amor con Capricornio para noviembre de 2019 Bien, ya salieron dos cartas, en un momento las vamos a poner ¿Cómo está la energía en el amor para Capricornio en el mes de noviembre 2019? Que hay que comentarle para que pueda conocer su vibración general La pongo ahí porque acá han salido dos cartas Bien, en el amor en relaciones. Tienes... En este momento, Capricornio, tienes la oportunidad de... Ante esta evaluación que te han pedido del 2019, también tienes la oportunidad de entrar en tus emociones y de mostrarte sin tapujos. De abrirte a la vida, no solo a la, al amor de pareja o al amor de familia, sino al amor de la vida, al amor a ti mismo. En este momento, Capricornio, te piden trabajar mucho el amor propio, revisar los detalles, como esta claridad, ok, esta. esta forma de que. en la que te gusta ser amado. La forma en la que por hoy conoces cómo entregas el amor y qué es lo que podrías como mejorar, como incrementar. No para los demás, sino para que tú, solitos, tú solita te expandas y de esa manera empiezas a recibir el amor. Aquí te invitan a encarnar todo aquello que quieres recibir, que seas congruente, que así como piensas, sientes, hablas y accionas, te mantengas como en esta congruencia constantemente. ¿Para qué? Para que estos deseos de amor, para que este apapacho de la vida se pueda presentar ante ti con personas que están dispuestas a entregarse totalmente a este amor de relación, ¿ok? Y no solo de pareja, sino en todos los sentidos. Revisa qué es lo que hay que encarnar. Ah, bueno, un ejemplo podría ser, me encanta... Yo, mi forma de amarme es comiendo helado de chocolate los domingos por la noche Ah, bueno, pues me voy a ir por mi helado de chocolate el domingo en la noche Y ya me siento amado De esa manera tú vas a poder transmitir el amor hacia los demás Vas a poder tener esta claridad y esta mente alerta para identificar Cómo es la forma en que los demás también se aman la unión, tienes finalmente la carta de la unión en esta lectura, en esta guía general del amor para ti en noviembre. Todo lo que das, aquello que das, regresa multiplicado. Y por ahí dicen, si lanzas bola negra, recibes siete bolas negras. Si lanzas bola blanca, recibes siete bolas blancas. El sentido que le des a cada color es el que vas a recibir para ti. Ok, Entonces, si tú entregas amor, Capricornio, ten por seguro que lo único que vas a recibir va a ser amor multiplicado. Encarna el amor. Eres digno de recibirlo y eres digno de darlo. Ese número 8 representa el signo del infinito. Aquel signo que no tiene un fin y que así como va regresa felicidades capricornio finalmente vamos a ver qué tienen para ti eh, en este mes de noviembre de 2019 como recomendación final tus arcángeles en este momento te dicen tienes el espíritu del lugar y en este momento te dicen capricornio que durante todo noviembre te muestres tal cual eres, que dejes salir a tu alma, que dejes salir tu autenticidad. Y autenticidad se refiere a si te sientes enojado comunícalo, si te sientes melancólica comunícalo, llóralo, siéntelo, sale, no solo comuniques, siéntelo, sácalo. No lo analices, solamente siéntelo, permítete sentirlo para que poco a poco tu alma se vaya expresando. Este mes es un muy buen momento para hacerlo, sobre todo porque estamos por concluir el ciclo 2019 y esto te va a permitir mm, observar y mantenerte alerta para saber cómo accionar cada día de tu vida. Muchas felicidades, Capricornio. Recuerda, Rafael, el Arcángel Rafael, te acompaña día con día en este mes de noviembre. Muchas gracias. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like, te abrazo con mi alma, te doy besos por toda tu carita. Te veo en diciembre. Recuerda, no te lo pierdas, me va a encantar sentirte cerca a nuestro regreso. Muchas gracias.